todos en este vídeo os voy a contar las novedades que supuso el procesador 386 de intel ¿Vale? este procesador se publicó en 1985 y por lo tanto es coetáneo de los primeros procesadores de MIPS y de ARM es el primero de la familia que es de 32 bits ¿vale? por lo tanto inaugura lo que se denomina en el argot de intel la arquitectura IA32 y A significa Intel Architecture, y 32 es el tamaño de los datos. ¿Vale? ¿Veis que mantiene el formato, es parecido al, al 286 en, en el formato? Lo novedoso de este procesador es que incorpora ahora datos de tamaño 32 bits. Como se mantiene por compatibilidad los procesadores anteriores, el, el 8086 y el 286 que utilizaban como palabra tamaño 16, pues ahora el tamaño 32, en vez de llamarlo palabra, lo, lo llama doble palabra. ¿vale? Por lo tanto, sigue manteniendo el tamaño de palabra como 16 bits y ahora doble palabra es el tamaño 32 bits. Para conseguir ese tamaño de palabra, los registros del procesador son ampliados a tamaño 32, como mencionaré a continuación. Y también había grandes mejoras importantes Respecto de las direcciones de memoria, ahora las direcciones son de tamaño 32, lo cual significa que podía direccionar hasta 4 GB. ¿vale? Eso es un gran salto respecto del 286 que eh, pocos años antes solo podía direccionar hasta 16 MB. Respecto del ensamblador, pues introdujo algunas instrucciones nuevas y algunos modos de direccionamiento que luego comentaré. Y luego, un aspecto muy interesante es que incorporó la multitarea, lo cual significa que es capaz de ejecutar varios programas a la vez. Bien, aquí tenemos los registros del 3.8.6. Como es compatible hacia atrás con los procesadores anteriores, sigue manteniendo los mismos nombres. ¿vale? recordar que desde el 80.86 teníamos el registro AH, AL, BH, BL, CHDL, BHDL que podríamos acceder a ellos que son datos de un byte, o bien el registro AX, BX, CX, DX, que son registros de dos bytes, tamaño palabra. Pues ahora estos registros se multiplican por dos en tamaño y tengo 32 bits, de tal manera que ahora el, el registro completo se llama EAX, EBX, ECX, x donde la E da una idea de extensión. Hemos extendido el tamaño de los registros. Respecto de los registros índice, que teníamos el SI, el DI, el BP y el SP, pues también se multiplican por 2 para tener 32 bits. Y ahora se denominan SI, EDI, EBP, ESP. ¿vale? Por lo tanto, también podemos acceder al tamaño completo de 32 bits o solo a 16 bits, lo que nos convenga. El respeto del puntero de instrucción también se multiplica por 2. Ahora tiene tamaño 32 bits. Podemos acceder al EIP, que es el puntero de instrucción extendido, o bien solamente a la palabra inferior, solamente con el IP. Los flags o indicadores de resultado, que antes también eran 16 bits, ahora son 32. Si bien veis aquí en gris que no se utilizan todos los bits, ¿vale? pero se reserva el espacio por si años después en otro procesador pues son necesarios. Lo único que no cambia son los selectores de segmento que siguen siendo de tamaño 16. Sigo teniendo el segmento de código, el segmento de datos, el segmento E, llamado segmento extra, y el segmento de pila. Pero se añaden dos nuevos eh, registros que son el segmento F y el segmento G. Y el nombre también, en vez de llamarse registros de segmentos, ahora se le llama selectores de segmentos. Respecto a los modos de operación del 386, incluye, por un lado, el modo real, que es aquel que permitía ejecutar programas de, basados en el 8086, por ejemplo, pero luego también el modo protegido, que es aquel que, de manera nativa, ejecuta los programas. Entonces, el modo protegido, aquel que utiliza la protección de memoria, por lo tanto, la segmentación, incluye ahora un submodo llamado virtual 8086, que es aquel que permite ejecutar ejecuciones, perdón, eh, aplicaciones de modo real, es decir, aplicaciones para los procesadores más antiguos, pero lo hace como si fueran modernos, por lo tanto, en un entorno seguro, permitiendo multitarea, es decir, ejecución de múltiples programas y de manera más eficiente, de tal manera que si uno de estos programas, por ejemplo, se colgaba, no se colgaba todo el ordenador, solamente se colgaba el programa particular que había dado el problema. Ese es el modo virtual 8086. Luego se añade un nuevo modo llamado de gerencia o gestión del sistema que permitía realmente hacer operaciones especiales. ¿no? Por ejemplo, cuando se entraba en dicho modo, se suspendía la ejecución de los programas, incluso el sistema operativo, se cargaba un programa especial que estaba almacenado en firmware o en un depurador de hardware y mediante permisos altos, es decir, podía hacer de todo, con muchos privilegios, hacía operaciones de gestión de energía y de seguridad del sistema. Un ejemplo de operaciones realizadas en dicho modo sería por ejemplo, activar el encendido de ventiladores del procesador porque se están calentando, o incluso apagar todo el ordenador cuando se detecta una, altura, una temperatura excesiva. Vamos a ver cómo funciona la memoria segmentada en el 386. Ahora las direcciones son de 32, por lo tanto, la dirección base que apunta al comienzo del segmento se amplía a dicho tamaño. También el desplazamiento límite, pasa de 16 a 20 bits, por lo tanto, se permiten segmentos de 1 megabyte como máximo. Sin embargo, había un bit adicional llamado bit G de granularidad, que si valía 1, todo se multiplicaba por 4 kilobytes. Por lo tanto, con este G igual a 1, los segmentos tendrían un tamaño que sería 1 megabyte por 4 kilobytes, lo cual significaba 4 gigabytes. Claro, si yo tengo un segmento de 4 GB, que es el espacio total de memoria, realmente el segmento eh, es único. No tengo más de un segmento, solo hay un segmento que abarca toda, toda, toda la memoria. Es como no tener segmentación. Y es lo que se denomina modelo de memoria plana. ¿vale? Y esto se podía controlar con un cierto bit. Claro, la tabla de descriptores de segmentos, que eh, igual que en el 286 tenía 64 bits, pues ahora es ampliado. ¿Vale? Había algunos bits que en el 286 no se utilizaban y en el 386 pasan a tener un contenido para que sea compatible hacia atrás. En particular, en los 16 bits menos significativos tengo el desplazamiento límite, claro, solamente unos bits del 15 al 0, que son completados con el bit del 51 al 48 para tener los 4 que me faltan. Por lo tanto, tengo, como he indicado, un límite de 20 bits. Por otro lado la dirección base del 31 al 16 tengo 16 bits, a continuación del 39 al 32 tengo 8 bits más y por último del 63 al 56 tengo otros 8 bits más. De tal manera que el total del tamaño de la dirección base es de 32. Y por último, tengo los permisos de acceso que vuelven a colocarse en las posiciones del 47 al 40, igual que en el 286, y luego en esta franja del 55 al 52 eh, hay algunos bits adicionales, por ejemplo el bit de granularidad está en el, el número 55. ¿Cómo se construye ahora la dirección de memoria? Pues ahora es más complicado todavía. Ahora vamos a hablar de una dirección lineal que es la que se construye a través de la segmentación, una dirección de tamaño 32. Lo que hacemos es lo siguiente, una dirección se mm, compone mediante un selector de segmento de tamaño 16 bits y un desplazamiento que ahora tiene tamaño 32. ¿Cómo se hace? Pues esto es parecido a lo que hacíamos antes, solo que hemos ampliado los tamaños. Leemos el selector de segmento, este valor apunta a una entrada de la tabla de descriptores de segmento ¿Vale? que en su entrada tiene 64 bits con un valor. ¿Vale? En este caso hay que leer los bits adecuados, que son 32 en total, para tener la dirección base. Esa dirección base marca el comienzo del segmento y este valor se le suma al desplazamiento, que también tiene 32 bits, y esta suma proporciona la dirección lineal. Sin embargo, esta dirección lineal no es todavía la dirección en los chips de memoria vale no es la dirección física porque hay algo novedoso que es lo que se llama paginación la paginación es un mecanismo que permite implementar la memoria virtual es una capa opcional adicional a la segmentación y que por lo tanto enmascara oculta la dirección física la dirección del módulo o chip de memoria ram a la que queremos acceder en qué consiste la paginación? Consiste en dividir la memoria en áreas, ahora llamadas páginas, de tamaño 4 kilobytes. Entonces, para acceder a una determinada página, vamos a eh, utilizar unas tablas de página, que son unos arrays en memoria que están estructurados en dos niveles. Tengo un primer nivel con una primera tabla, llamada tabla de directorios de página, y, una segun, y un segundo nivel con una segunda tabla, llamada tabla de páginas. ¿vale? Como ambas tablas tenían 1024 entradas, podemos eh, indicar una posición en dicha tabla mediante una dirección de 10 bits, ¿vale? que ahora os comento lo que hay. Y cada una de las entradas de las tablas tiene un tamaño de 30 y 2. Para saber, por un lado, si estaba activada la paginación o no, ya que era opcional, Podríamos consultar un registro de control del procesador, que es el CR0, que en su bit 31, eh, llamado PG, si vale 1, tenemos paginación, y si vale 0, pues no hay paginación. Por otro lado, hay otro registro llamado CR3, que también de tamaño 32, pero en los bits del 31 al 12, se construye una dirección, añadiéndole luego 12 ceros por la derecha, se construye la dirección de la tabla de directorios de página, es decir, la de primer nivel. Este registro, por lo tanto, nos ayuda a saber dónde tenemos que buscar la tabla de directorios. Vamos a ver entonces cómo, a partir de la dirección lineal, que es lo que, la que hemos construido mediante la segmentación, cómo llegamos a la dirección física, que es realmente la dirección de memoria de nuestro dato. Como la dirección lineal tiene 32 bits, lo que hacemos es lo siguiente. Los 10 bits superiores del 31 al 22 indican, o son, el índice para acceder en la primera tabla, en la tabla de directorios, a una de las eh, posiciones que contiene. Es el índice de la primera tabla. Y contiene un valor, que es un valor de 32 bits, que es la dirección de memoria donde se encuentra la siguiente tabla que tenemos que consultar, la tabla de página. Por lo tanto, esta dirección apunta al comienzo de la tabla de páginas. De tal manera que ahora leemos los 10 bits siguientes de la dirección lineal, del 21 al 12. Este valor de 10 bits también será el índice que nos indica la posición de la tabla de páginas que tenemos que leer. Y en dicha posición tenemos un valor de 32 bits, que es la dirección de memoria en la que comienza la página que queremos leer. Por lo tanto, vamos a la memoria y comienza aquí la página que nos interesa. Para terminar con los 12 bits que nos sobran son el desplazamiento. Esta parte nos indica la posición de nuestro dato respecto del comienzo de la página. Por lo tanto, ese sería una paginación de dos niveles que se superpone a la segmentación. Respecto de los modos de direccionamiento que incluye el 386, pues os hago un barrido rápido tenemos aquí, por ejemplo, el eh, eh, manejo de inmediatos, Los claro, son inmediatos que pueden tener tamaño 8 bits o 16 o 32. Entonces hay como tres variantes del inmediato. También podemos acceder al valor de un registro, pero claro, podemos manejarlo también con tamaño 8 bits, 16 bits o 32. También hay casos en los que podemos indicar un dato que está en la memoria. Las maneras de indicar una posición de memoria son muy complejas. En particular, podemos dar la dirección directamente, es lo que se denomina direccionamiento absoluto. Pues yo quiero el dato en la dirección 1000, eso sería dar la dirección absoluta. Esta dirección podía tener o no un desplazamiento adicional. Por tanto, la dirección absoluta se puede establecer mediante una etiqueta de mi código que realmente equivale a un número, a una dirección, y a esta etiqueta se le podía sumar una constante que sería un desplazamiento. Luego también podemos establecer un dato mediante su dirección que estará en un registro. Sería un, digamos, un direccionamiento indirecto. El dato no es el registro, sino que en el registro está la dirección de mi dato. A este valor del registro se le podía sumar un desplazamiento, que es un valor constante que está en el código. Por tanto, leo un registro. Le sumo una constante o desplazamiento y el resultado es la dirección de memoria del dato. También podemos construir una dirección mediante la suma de dos registros. Sería un registro base más un registro índice. A continuación podemos combinarlo, tener un registro base más un registro índice más un desplazamiento numérico constante en la instrucción. La suma es la dirección de memoria del dato. Para acabar... Podríamos utilizar un registro más otro, pero este segundo registro está multiplicado por un factor de escala. Incluso podría llegar a haber un desplazamiento adicional. ¿Este factor de escala para qué puede servir? Imaginemos que estoy accediendo a un array de datos de tamaño 4 bytes. Entonces, un registro puede contener la dirección de memoria del primer elemento del array. El otro registro eh, contiene el índice del dato que quiero leer pero como tengo que expresarlo a las direcciones como bytes y no como elementos del array el número del índice habrá que multiplicarlo por el tamaño de los datos por ejemplo 4 bytes en este caso entonces esto me permitía acceder por ejemplo rápidamente a un cierto elemento de un array por último también tenemos el caso implícito es decir eh, operandos que no aparecen explícitamente en la instrucción pero que sí se utilizan. Ya hemos visto antes varios ejemplos como en el caso de CLC o el caso de PUSH que modifica el puntero de pila o el caso de la multiplicación que acceda al registro A. Bien, de todas estas combinaciones todas las instrucciones son de dos operandos de tal manera que en las instrucciones aritméticas, lógicas y de referencia de datos se permiten estas combinaciones. El primer operando que es el fuente y destino solo puede ser o un registro o una posición de memoria. Y el segundo operando, que es solo fuente, puede ser un registro, un inmediato o constante, o un dato en memoria. La única combinación no permitida es cuando los dos operandos están en la memoria, ¿vale? Pero las demás combinaciones sí se pueden realizar. Y cuando menciono aquí registro, me refiero a cualquiera de los registros, excepto el puntero extendido de instrucción y el de indicadores de resultado. Y repito, el tamaño de las instrucciones son de tamaño variable. Las instrucciones tienen múltiples formatos, muy complejos. Las instrucciones pueden tener desde un byte de longitud hasta 17. ¿Cómo? Se va construyendo mediante una serie de bloques que se van acumulando de tal manera que este esquema representa eh, digamos, la estructura máxima que puede llegar a tener una instrucción. La parte más importante y por lo tanto imprescindible es el código de operación, que podrían ser uno o dos bytes, obligatorio que haya un código de operación, por lo tanto mínimo un byte. Antes del código de operación aparecen una serie de prefijos, hasta cinco bytes, ¿vale? que dan información sobre la operación concreta que vamos a realizar. Luego hay hasta dos bytes de especificadores de la dirección, son opcionales dependiendo de la instrucción, a continuación, podría llegar a ver hasta 4 bytes para indicar un desplazamiento, por lo tanto, un desplazamiento de 32 bits, 4 bytes, y por último, podría llegar a ver hasta un total de 4 bytes también, en el caso de que hagamos un inmediato. De tal manera que eh, lo que está aquí en, en negrita corresponde al tamaño, a los formatos de instrucción del 8086 y la parte más eh, grisácea, son los añadidos que incorpora el 386 respecto del 8086, bien, y hasta aquí este vídeo.